Ustedes saben qué día es. Es viernes de Nishillon. ¿Por qué estoy hablando por este? Viernes de Nishiyon, tercer Nishiyon... Eh, ¿Cómo es? Friday. Friday of Nishiyon. Nishiyon Fridays. Vamos a ver el tercer episodio. Ustedes están suscritos a este canal por un video a la semana. Dos videos a la semana. ¿Se dan cuenta de eso? Yo también me doy cuenta de eso. Y eso me pone sad. Yo tengo que hacer más videos. Juro que estoy trabajando en más videos. De verdad. ¿Puedo observar figuramita? Mmm. el el una película terror adaptada para niños. yo ¡Una película de terror <tose> <tose> Yo le de a Si es, ¿qué es es es es es es <risa> Uf, Is anyone there? Ayumu. ¡Qué ¿Qué onda? ¿Qué pasó? hoy? ¡Se murió! ¡Uy, ¿Nee, nee, ¿sí? Ay, boludo, tuve la piel de gallo! Ay, se escucha muy bien esto, parece? ¡Que no se devuelva! ¿Qué parió. ¿Qué se fumaron esta semana? ¡Hijo Se le cayó... su. Nada. Así se termina otra semana. ¿Vos te das cuenta que esperamos toda una semana para esto? Esta canción a todo esto sale el primero de... febrero. Y es la primera que aparece... You. Nunca había cantado una canción. En que. Saki. Darika tas que tiene que ver. <risa> Cartel men violenta. Te lo juro, no tuvo ningún sentido lo que acabo de ver y es muy curioso, pero está bueno, o sea, este, no sé, es curioso que cada vez me guste más, es verdad que no entendí un pomo por qué, qué, qué necesidad había de, de meterse un par de, para, como para hacer este episodio, pero bueno, cosa que pasa, qué sé yo, lo que sí, lo voy a decir siempre, el, la traducción de Harina Cartel men violenta voy a, a demandar a Crunchyroll por eso, se me van a caer la risa. Pero bueno, hasta la semana que viene. <risa> Esperen novedades que estoy trabajando en algo bastante curioso para los de acá, los de Argentina, los de Capital. Veremos qué pasa. Sensuco, solo cara no. Dina Cartel. Tereru.